Los... Hola doctor, ¿cómo está? Mire, esta cosa de. me da impresión doc? no poder ¿Cómo saludarlo, pero bueno. Ahí, ¿Ahí y también todos nos estamos saludando ¿Cómo así. Andan? ¿Cómo anda, sí, Doc? Muy ¿Todo bien? Muy bien? ¿Tú te Por la invitación. Y, y nosotros también acá hemos tenido que, que redistribuirnos ¿eh? y, Vamos, y mantener la distancia. La distancia que que en casa bien. y en todos lados este, hay que hacerlo. A usted también, doctor, me imagino, todo esto le debe. porque. En la práctica diaria, en lo cotidiano, nos tenemos que adaptar a estas cosas, ¿no? Disculpeme, doctor. Totalmente. ¿A sí. sí. tomar café usted? Sí, por favor, gracias, Vamos, señor. Gracias. <risa> Está muy bien. De lejos tiene que ser la cosa. Nos, nos tenemos, que, tenemos que demostrar que somos bastante permeables a los cambios, ¿no? Me parece que esa es una prueba fundamental. Totalmente. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos y. Y tenemos que acatar todas las normativas y recomendaciones que están dando las autoridades sanitarias en este momento. Así que me parece muy bien que, que se lleven adelante, respetar esto en, de las distancias entre las uh -huh. personas, no saludarse, tratar de disminuir la circulación al mínimo, a lo mínimo posible. Ya se han tomado medidas sanitarias muy importantes desde Nación con el tema de la restricción de las clases, uh -huh. el no comienzo y bueno... ...y nosotros como institución, como una, una, una institución de tantos años... ...como nuestra universidad, también estamos trabajando en el tema... ...y tomando medidas para llevar adelante esta contingencia... ...que tenemos hoy con el coronavirus. Es imposible decir, doctor, cuánto tiempo va a durar esto, ¿no es cierto? Porque es todo muy dinámico. No lo sabemos, es todo muy dinámico. Eh, recuerden que nosotros en unos días eh, comienza la etapa de frío... ...entramos en, en otoño y después se viene el invierno, por eso... Hay que empezar ahora a partir de la semana que viene, eh, llegan las vacunas contra la gripe. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia en, y la facultad para hacer una campaña masiva de vacunación para todas las personas, para la influenza, la gripe común. Así que bueno, esperamos, eh, se esperan que en los próximos días... ...esto vaya en aumento, pero todas estas medidas de, de limitar la circulación... ...de tomar todas las precauciones, las recomendaciones... ...tiende a contener la circulación viral, ¿no? Claro. ¿Cómo sí. ve la cosa hasta ahora, doctor? ¿Cómo nos estamos manejando en Córdoba? Tenemos eh, ventajas, tenemos ventajas de, de ver y de haber observado... ...cuáles son las cosas que no tenemos que hacer... Uh -huh. ...que son las cosas que han pasado en países del primer mundo qué es lo que está pasando en Italia, en España, en Francia. En Italia no le dieron importancia o no le dieron la suficiente importancia a esto, al tema de, de, de quedarse en sus hogares, de la limitación de la circulación, y ahí están los resultados. Así que y también tenemos la experiencia de haber tenido la pandemia del H1N1, Así que creo que, que nuestro sistema sanitario está preparado, el Ministerio de Salud de la provincia conjuntamente con Nación y, y la Universidad Nacional de Córdoba está trabajando conjuntamente eh, y siguiendo los protocolos eh, y creo que está preparado, nuestro sistema de salud está preparado para cualquier contingencia. Justamente ayer estuvimos en una videoconferencia con el rector, uh -huh, con las uh -huh. autoridades de Nación y, y todos los hospitales universitarios del sistema universitario y de las Fuerzas Armadas, se pusieron o están a disposición del ministerio para salir a responder a, de cualquier contingencia. Sí, sí, doctor, vimos ayer la maternidad y el clínica. El Hospital claro, Nacional el tal, de Clínicas. Sí. ¿Cuándo eh, se van a poder hacer los análisis aquí en Córdoba? Que eso es lo que, para, para, para evitar, digamos, que todo vaya al malbrán y sea todo como más rápido, ¿no? Gracias, Flaco, querido. Azúcar usted, ¿no? Sí, maestro. Sí, maestro. Negro, Gracias, Usted es William. químico, doctor, ¿no? Eh, médico. médico. Ah, Médico, médico, sí. médico. médico. Quiero tomar? ¿Azúcar de barro? Así ah, nomás estoy bien, solo. ¿De carros, eh, Son, son amargos no. los médicos, son no. amargos. <risa> bueno, eh, decíamos eh, eso, que ¿cuándo va a ser la...? O, se va a eh, la provincia está trabajando y la nación en descentralizar eh, el tema de, la, de las pruebas. El laboratorio central de la provincia eh, había informado que en esta semana ya estaría en condiciones de realizarlas. Eh, pero siempre la prueba confirmatoria va al Malbran porque es nuestro laboratorio para que ustedes se den una idea de máxima seguridad y es el de máxima seguridad en toda Latinoamérica. Bien. El Malbran es de referencia en todo lo que son enfermedades infecciosas, tanto parasitológicas, virológicas, bacteriológicas. Es un laboratorio de referencia mundial. Está bien, pero ¿va a dar abasto? Claro. Digo, me parece, ya está trabajando a tope. Tengo gente conocida allá sí. y dicen que está trabajando a tope el Malverán. Así es. Y los casos confirmados que tenemos son porque el Instituto Malbran ha, eh, ha dado... Eh, ha hecho los análisis correspondientes y nos ha dado. Es decir, que los casos que están en el país es porque han sido confirmados por el malbrado. ¿no? Pero hay muchos más que están, digamos, en lista de espera, esperando ser analizados, claro. que no se sabe aún qué es lo que, qué resultado claro, van a dar. Claro, se esperaban, había nueve de, de no, quiero usar el término correcto, los últimos sospechosos. nueve. De, de sospechosos. De Ocho sospechosos Ocho, en Córdoba, claro. anunció el ministro Cardoso sí. esta mañana y estaban esperando la confirmación. El laboratorio central de la provincia estaría en condiciones, según lo que yo tengo entendido y lo que ellos manifestaron, que esta semana podrían empezar a realizar eh, también los estudios, pero la confirmación final siempre va al mal ¿no? Uh -huh. Correcto. Eso no se va a modificar. Doctor, ¿por qué se habla que lo, lo más importante o, lo, o la mayor cantidad de casos se podría dar dentro de, por ejemplo, 20 días? ¿Por qué se, habla de, ¿por qué se dice eso? Porque justamente estamos en una etapa de que tenemos que prevenir la circulación viral. Nosotros no tenemos circulación viral. Por eso estamos, se habla de que estamos en una etapa de contención del virus. Por eso tenemos que restringir al máximo... ...y adoptar todas las medidas sanitarias de evitar salir de las casas si no es necesario. Los chicos ahora que no tienen, se han restringido las clases hasta el primero de abril... ...que, no, que se queden en sus casas, que no anden en los shopping, que no anden paseando. Esta es una medida sanitaria eh, para beneficio de toda la comunidad. Esto no es solamente una responsabilidad del Estado... Esto es una responsabilidad compartida. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser solidarios. Absolutamente. claro. Absolutamente. Está muy bien lo que... Eh, o sea, en este momento no tenemos circulación de virus, dice usted. Así es. Y es lo que hay que evitar. Hay que evitar. Justamente. O retrasar, por eso son todas estas medidas que muy, es muy probable que se vayan restringiendo cada vez más o retrasar la mayor del eh, tiempo posible la circulación viral, ¿no? Claro. Para estar mejor preparados con todo nuestro sistema sanitario. Entre las cosas, entre las cosas que leí el fin de semana... Eh... Las redes sociales están full con este tema. Eh, entre las cosas que leí decía, eh, eh, si te quedas quieto el virus también se queda quieto, ¿no? Por eso el de guardarse, el de quedarse en casa. Claro. Vos no te no te movilizas, el virus no se moviliza. Claro, es así. Bueno, es, es lo que ha pasado. Fíjense lo que está pasando en Italia, eh, que, que se dieron cuenta tarde, pero ahora nadie puede circular en España y China ahora bajó la claro. la, la, la transmisión. Pero es porque ellos son, vienen de un gobierno que es autoritario, al que sale lo meten en preso, sí, sí, sí, tienen sí, medidas sí. muy estrictas de control sanitario. Eh, y China hoy, el último informe es que ha bajado la transmisión. Claro. Claro. Doctor, ¿hay algún teléfono de contacto para sí. gente que necesite evacuar dudas, gente que a lo mejor que se ha visto ya ahora con mm. distintos cuadros alérgicos y demás, que dice, ay, no tendré coronavirus? Claro. Y que a lo mejor es una... Cinta Nosotros alérgica. estamos trabajando sí. conjuntamente con provincia y con nación y el teléfono es el que manifestó y puso a disposición la provincia Correct. con las diferentes opciones. En las diferentes opciones están para consultas, por si tiene alguno de los síntomas, que son síntomas que son muy... ...específicos, eh, pero más allá de los síntomas, no cualquier fiebre... No cualquier tos es. Tenemos claro. que alertarnos ah, de que. Fí, claro. Fíjense, ¿no? 0800-222-1002, eh, ese es uno de los teléfonos, y para Córdoba 107. Bien, sí. así eh, es. Y ayer eh, la universidad, eh, nosotros basamos en el informativo, esta especie de convenio que firmó con ADUC para adaptar uno de los edificios, ¿no? Así es, estamos preparándonos y tuvo que ver también la videoconferencia con Nación ante cualquier contingencia. Hoy nuestros hospitales universitarios están preparados. Eh, tienen todo el protocolo, tienen todos los consultorios de síndromes febriles aislados de, de, de la circulación de lo que es las la, la otras partes del hospital. Estamos trabajando con nuestra obra social universitaria también. Y la obra social de los docentes, la obra social no, los do, el gremio y los docentes universitarios Correcto. han puesto a disposición todo un edificio sí. ante cualquier contingencia que tengamos y que el sistema de salud se vea saturado. Sí. Eh, para transmitir, son momentos de transmitir tranquilidad a la Eso. gente. Calma, eh, vuelvo a repetir, no toda fiebre, no todos todo eh, tenemos que pensar que es un coronavirus. Es muy importante el dato epidemiológico, claro. donde hay circulación, que alguien haya estado en algunos de esos países que se mencionan que hay circulación. Todo lo que es Estados Unidos, Europa, Japón, China, Corea del Sur, Irán, y ahora se ha agregado Chile y Brasil. Y Brasil. Y Brasil. Mm. Hasta el momento nosotros no tenemos circulación viral y estamos en una etapa de contención y tenemos que tratar de que eso lo extendamos el mayor tiempo posible. Por eso quizás en algún momento las medidas sanitarias se, se tornen un poco más duras, ¿no? Bien. Mm -hmm. Bueno, por eso este, a adaptarse a los cambios, ¿no? Tal Estar cual. permeables. Eh, gracias doctor. Muchas gracias. Tan amable y está con tanto trabajo. doctor me parece muy bien. Me voy a sentar lo más cerca posible. Le quiero hacer una pregunta en serio, doctor. La vacuna antigripal, que mucha gente charlamos. Este, hay un, actualmente está en stock, creo, la de tres cepas. Y si no me equivoco, después más adelante viene la de cuatro cepas. Mucha gente que pregunta, me la pongo ahora, aunque no. sea de tres cepas... Espera un poco. Están llegando las vacunas la semana que viene y ya estamos en todo un programa con el Ministerio de Salud de la Nación. Nuestros alumnos de la práctica final obligatoria del último año de medicina van a salir conjuntamente con todo el ministerio a vacunar a toda la población. Wow. O sea que hay que vacunarse, hay que vacunarse más los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo que están bien identificados, los mayores de 65 años, los que tengan alguna comorbilidad. Comor Alguna enfermedad como diabetes, insuficiencias respiratorias, asmáticos, es indicación. Y, y no hay hito en la historia de la medicina que haya salvado más vidas, son los dos hitos que marcan la historia de la medicina. La vacunación, la creación de las vacunas, que fue a fines de 1700, y la otra es el saneamiento ambiental con el, la, la red de agua potable uh -huh. y, y la eliminación de, de las excretas. O sea... Son los dos hitos en la historia de la medicina que más ah, vidas han o sea, salvado. hay que esperar que venga la vacuna ahora en estos días. Están y... llegando en estos días no. y, y es recomendable que la gente se vacune. ¿En la farmacia me vacunaron el otro día? ¿En serio? Con el alcohol sí. en gel. ¿De no. 600 pesos. Nos vemos, dos. Es que Gracias. Nos vemos,